saludos desde shanghai atrás de mí la pagoda de la zona de feng Shian. de hecho puede ser uno de los últimos videos que les haga de en esta zona por un buen tiempo porque les platico como ya vieron en el, en el título del video pues me cambiaré de casa me voy de shanghai eh, me voy a otra provincia que se llama eh, bueno a una zona que se llama Hu, así que tengo fresco el tema del cambio de las visas los trabajos etcétera así que <música> acerca del proceso de la visa de trabajo y no sé, por ahí compartí con ustedes en algunas de las historias de Instagram que tengo también en la, de la vida en China, eh, que he estado, bueno de hecho no compartí mucho al respecto creo porque no era como muy seguro, de hecho a la fecha, pero bueno el tema es que eh, estoy cambiando de trabajos entonces me voy a cambiar de provincia, ya no voy a estar aquí en Shanghai, me voy a, ir a otra en Zhejiang, que es como a dos horas en tren bala, entonces voy a estar viviendo allá y ahorita estoy en el proceso de trabajo de las visas y bueno, es un, es un rollo porque como les comento, la, la economía de china pues ha surgido eh, tan rápidamente y se ha como que actualizado tan rápido y como tal también los procedimientos, las pólizas eh, bueno, los trámites, los policies eh, pues es como que también han cambiado muchísimo, entonces bueno, si quieres trabajar en China ¿qué papeles necesitas? va a ser eh, depende de tus circunstancias, o sea yo por ejemplo ahorita estoy dentro de China y son muy diferentes a las que si estás aplicando fuera de China entonces explico primero las que son dentro de China dentro de China lo primero que necesitas hacer es, bueno, recibir la oferta laboral recibí esa oferta, ya que yo siento que es una buena oferta entonces ya considero eh, pues renunciar al trabajo donde estaba entonces recibo la oferta, me aventuro a decir ok, renuncio y ya con esa renuncia, lo que me tiene que hacer, donde estaba trabajando, es expedir una cancelación del permiso de trabajo. Con esa cancelación, es un papel, es como un recibo, se lo doy junto con otros papeles a, a la nueva empresa donde, donde voy a estar trabajando. Y ellos empiezan a, tra a tramitar el nuevo uh, Work Permit o el nuevo permiso de trabajo. Entonces, en el momento, bueno, es, es, les, les tengo que dar el, la, el certificado de cancelación del permiso de trabajo pasaporte, eh, el título de mayor grado certificado por la embajada china en tu país eh, certificado de antecedentes no penales es decir que hay bastantes otros eh, hace mucho calor pero estoy aquí como que medio sudando de hecho les escribí por ahí un artículo en la página, aquí se los va a poner para que lo puedan, lo puedan ver ahí más detalladamente después cancelan la visa de trabajo ¿no? donde estabas eh, trabajando anteriormente después a los 10 días se supone que tienen que cancelar tu visa de residencia. Una vez que cancelas tu visa de residencia, esa visa de residencia te la cambia por otra visa que se llama Humanitarian Visa. Entonces, esa tiene una duración de un mes. Entonces, durante ese mes, eh, es como que un mes que tienes de tiempo para que la empresa esté en el proceso del permiso de trabajo. Creo que son como 15 días laborales, es que ya tienen el nuevo permiso de trabajo y después con ese ya puedes cambiar tu visa a una nueva eh, visa de residencia. Entonces ya como que fue un tipo de, trans de, de transferencia. Eso si sí estoy dentro de, de China. Si estás fuera, lo que tienes que hacer es, bueno, digamos que estás en tu país, recibes una oferta de China, por ejemplo, ellos se tienen que mandar una carta. Con esa carta o, o laboral o, o el contrato lo firmas y tienes que ir a la embajada de China de tu país a pedir la visa Z. Con esa visa Z, eh, bueno, te piden papeleos, ¿no? ¿Qué te piden más o menos? Te piden más o menos cosas similares, aparte del certificado médico. Y aparte, ahorita con el tema del COVID, seguro han de estar pidiendo bastantes cosas. Ese certificado médico, eh, la carta de antecedentes no penales, eh, el título que tiene que estar eh, certificado por la embajada, pasaporte, fotos, etcétera, formatos, etcétera, ¿no? Entonces vas a la embajada pides la visa Z y más o menos como unos dos meses, dos meses, como dos semanas después, te dan la visa Z en eh, tu pasaporte y ya con esa visa Z puedes viajar a China. Llegas a China, pero ahorita como estamos en el rollo de la pandemia, tienes que hacer la cuarentena. Entonces, esa cuarentena está como de 14 días más 7, 14 días en hoteles más 7 en casa. O sea, en total como 21. Pero con esa visa se supone la Z. Se supone que cuando llegas a China, tienes un mes para canjear, esa visa Z por la visa de trabajo. De lo contrario, eh, lo que pasa es que muchas empresas a veces lo que hacen es te piden que entres con la visa de turismo o con la visa con cualquier otra visa y ya estando en China ellos quieren hacer el cambio a la visa laboral. Lo que pasa aquí es es posible, pero es un poco arriesgado porque pues imagínate que ya estás acá con la visa turista, por ejemplo, o Business Visa, y que no sé, que te falte un papel, entonces ese papel tienes que, de todas maneras, como que coordinarte con alguien, mandar alguna carta a poder a través del consulado para que ellos puedan hacer el trámite en, en, en cualquier otro país, etcétera y luego te lo regresan, entonces es como que más rollo. Eh, lo mejor y más recomendable es que se vengan con la Visa Z, si están fuera de, de China, y ya regresando aquí, eh, bueno, entrando a China, pues ya pueden hacer el canjeo y tienen un mes para hacer ese tipo de papeleo. Eh, bueno, eso es así como que muy en general. Les voy a poner aquí los, los requisitos y el artículo de, de la información de lo que, por lo que está pasando ahorita últimamente. Pero bueno, eh, yo creo que estaré aquí en Shanghai unas dos semanas más. Y de ahí me paso a, bueno, me mudo a esta provincia que se llama Chechang en Chendahú. Ya les estaré mandando videos por ahí. Así que, pues nada, si tienen por ahí preguntas, escríbanmelas, háganmelo saber. amigos pues nos vemos a la próxima. Hola, hola. Eh, por ahí de la vida en China.